bien en el vídeo anterior dejábamos la pelota dando botes pero eh, arriba y abajo no, no es un bote que me interese yo voy a llenar el cielo de ladrillos la parte alta la voy a llenar de bloques y quiero que la pelota cuando cuando bote pues pueda ir hacia un lado o ir hacia el otro que haga un bote en ángulo alguna vez también puede ser que vaya recta eh, tengo que hacer decirle a mi pelota que cuando toque la paleta pues decida un ángulo de rebote. Primero voy a buscar en los controles la condición que hace. Esta es la condición If si dentro de este bloque de este rombito voy a poner tocas la pelota, entonces hago un rebote y lo voy a meter dentro de por siempre, justo debajo de esto. Moverse ocho pasos y rebotar en los bordes es algo que se hace siempre, no depende de una condición y ahora si me vengo a eh, la, sensibil la sensing, sensibilidad, sensibilidad, touching. Si tocas, abro el menú y digo la paleta. Si tocas la paleta, entonces, ¿qué, le ¿qué tiene que hacer? Tiene que apuntar en una nueva dirección porque viene apuntando hacia abajo. Venía moviéndose apuntando en la dirección 180 le voy a decir ahora que apunte en otra dirección. Me vengo a los movimientos y pongo apuntar en una dirección. Vale, pero ¿qué dirección? Porque si le digo 90, va a hacer esto. Va a bajar, va a tocar la paleta y se va a 90. Y se va a quedar haciendo esto tan raro. Bien. Eh, no puede ser esto. Eh, le tengo que decir que hacia arriba, pero si le digo 0, lo que hace es el mismo movimiento tocó la bandera baja y sube está haciendo el mismo movimiento que antes no sé qué dirección ponerla aquí tengo una circunferencia y digo bueno le voy a decir que gire 30 30 grados vale, estoy aquí y le digo 30 grados vale pero cada vez que toque la paleta me va a girar igual es decir siempre va a rebotar hacia el mismo lado ¿ven? siempre va a girar en este caso hacia la derecha con el valor 30 grados es aburrido, no es el juego que quiero. Quiero que elija. Y además que quiero que elija aleatoriamente. Entonces me voy a venir aquí a los operadores y le voy a decir que elija aleatoriamente, pick random, y lo voy a meter aquí dentro. Pero antes de eso voy a mirar, voy a dejarlo aquí fuera y voy a decir, vale, le voy a, de a decir que elija aleatoriamente entre dos valores. ¿Cuáles? Pues puedo decirle, entre por ejemplo menos 30 y más 30 y así me coge todos estos valores o entre menos 40 y menos 40 o menos 45 y 45 todo depende de cuál quiero que sea el valor máximo de giro yo le voy a decir voy a hacer algo por ejemplo poner entre menos 60 este valor no va a ser bueno para el juego luego pero lo voy a hacer exagerado para que se note y 60 por lo tanto, puede elegir en un momento dado, cuando rebota, ahora elige uno pequeño, ahora elige uno bastante grande. Bueno, entre menos 60 y 60 hace el juego bastante complicado, ¿no? eh, Yo lo pondría entre menos 45 y 45 positivo. Entre 45 negativo y 45 positivo. Entonces me va a elegir ese, ese ángulo que antes vimos, entonces le dio la bandera y bueno, este eligió, creo que eligió 45 justo ahora. A veces elige ángulos menos inclinados, otras veces eligen ángulos un poquito más inclinados, ¿no? Pero bueno, ya el juego no es como 60 o menos 60. Es un juego que hace unos rebotes, me lo está poniendo difícil. Bien, lo paro. Eh, puedo elegir lo que quiera. Todo depende de la dificultad de ángulo, la dificultad que yo quiera con el ángulo. Por el momento este eh, movimiento que hace la pelota ya me gusta y ya hace que esto sea divertido. Pero ahora tengo otro problema y es que a veces ya me ocurre que cuando mi bola toca el suelo sigue rebotando. ¿Qué pasa aquí? Tengo que resolver esto. Bueno, para resolver esto tengo que hacer un truco. El truco que yo hago es el de, de elegir un nuevo sprite. me he equivocado, eh, vuelvo atrás, no importa, elijo el pincel, voy a dibujar un nuevo spray y qué voy a dibujar pues una línea, voy a dibujar una línea recta que voy a poner debajo de la paleta y ese va a ser el suelo, porque Scratch no entiende de suelos ni de cielos ni de paredes, Scratch entiende de bordes, de límites, yo tengo que coger este, esta línea, ponerla, eh, bueno en color negro me puede venir bien, si voy a poner un fondo negro cojo la línea y vengo y hago clic aquí y arrastro, lo tengo que hacer con cuidado para que me quede derecha y suelto y ya tengo una línea recta que en cuanto haga clic aquí fuera debería haber aparecido. Vale, la tengo aquí arriba no me aparece. Esto ocurre a veces, entonces lo convierto en Bitmap y aparece aquí. A veces ocurre esto. La tengo que coger con la puntita de la flecha, la tengo que agarrar aquí y moverla para colocarla bien en su sitio. Vale, entonces cuando ya la tengo en el sitio que quiero, aquí me puede valer, ahí ya me vale. Incluso también aquí la podría coger desde aquí. Bueno, la voy a dejar así. Ya la tengo aquí debajo. Eh, ahora ya le puedo decir en el código al Apple, a la bola, otra condición. Me vengo a los controles y digo, oye, hay otra condición. Igual que antes decíamos, si tocas la paleta, ahora digo, si tocas. Voy a ponerle un nombre a esto, lo voy a llamar suelo. Si toca suelo, me vengo lo mismo que antes. Elijo la bola. Digo, si tocas el suelo, entonces, y en los controles, digo, voy a elegir por el momento para lo todo. Stop all. Ese páralo todo, luego lo cambiaremos por otra cosita para que le dé tiempo de hacer un ruido y, y que haga algo, que cambie de pantalla, por ejemplo. Le voy a dar a la bandera, voy a jugar, entonces me rebota aquí y si toca el suelo, se para todo. Ha funcionado.